la enseñanza de las ciencias naturales, hoy en día, imperan el enfoque CTS y también el CTSA. El enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad, por sus siglas CTS, lo que busca es que se acerquen las humanidades, la ciencia y la tecnología para que se pueda alfabetizar a los ciudadanos, para que ellos tomen decisiones informadas respecto a las problemáticas que ocurren hoy día y que la ciencia y la tecnología pueden eh, aportar para el bienestar de las personas. Es así como se han visto problemáticas tanto como vacunas, enfermedades, etcétera, que la ciencia provee de respuestas y con desarrollo tecnológico las distintas personas los utilizan diariamente. Sin embargo, en los últimos años ha generado un problema todos los eh, resultados de algunas eh, eh, aplicaciones científicas y se ha incorporado en este enfoque la letra A, de ambiente, para poder hacer frente a las problemáticas ambientales que hoy día tenemos como sociedad a nivel global y también buscar soluciones y eh, junto con esas soluciones prevenir los problemas ambientales que hoy día tenemos y que en el futuro pudiesen afectar a la, a la población eh, que tengamos en esos tiempos. Entonces, tenemos estos dos enfoques que el segundo es el complemento del primero. Sin embargo, en ese desarrollo se empieza a generar lo que se llama un síndrome Frankenstein, inspirado en la novela de Maricelli del 1818, que lo que planteaba es que todo este desarrollo científico y tecnológico pudiese ser que en un momento se eh, viniese en contra de nosotros como humanidad. Entonces, frente a eso hay que generar algunos elementos para aprovechar este desarrollo científico y tecnológico en pos del bienestar de la humanidad y no en la destrucción de ella, como ocurrió con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, a eso apelo a el síndrome Frankenstein. Y desde ahí la sociedad empieza, la comunidad científica, la comunidad también política, educacional, todos empiezan a trabajar en pos de eh, un grupo de ideas para poder generar conciencia respecto a lo que plantea la ciencia y el impacto que ésta tiene. Frente a eso, tenemos nosotros eh, algunos campos de acción para el enfoque CTS y también el enfoque CTSA. Uno de los campos fuertemente eh, estudiados en, desde que se empieza a discutir este enfoque es la investigación cómo la ciencia, un campo duro la ciencia, puede generar el impacto en la sociedad y cómo hace una conversación el mundo científico con el mundo de las personas en la vida cotidiana. Entonces hay un campo de investigación para ello. Otro campo de acción del CTS es la política pública, cómo a través de los distintos estados se incorporan estos elementos para ver el impacto que tiene la ciencia, en la sociedad y también como una forma de la valoración por la ciencia y la importancia que ésta tiene en el desarrollo de los países. Y un campo muy importante que es uno de los campos que nos interesa relevar en esta oportunidad es el campo de la educación. En educación se ha querido intencionar este enfoque y también así lo han tomado algunos países incorporándolo en sus currículum, donde los estudiantes puedan tener la oportunidad de vivir estas experiencias a través de lo que se desarrolla en las aulas. Es así como nosotros tenemos distintas modalidades, una de ellas es que ha sido un añadido curricular. ¿Qué significa esto? que en los distintos currículum de algunos países se ha incorporado como una asignatura propiamente tal. La asignatura de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, donde se enseñan problemáticas a trabajar con los estudiantes para lograr aprendizaje respecto a la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. Estos cursos son un curso donde se integran distintos docentes para abordar las distintas temáticas. Otra opción es un añadido de por las asignaturas, o sea, en las distintas asignaturas que tenemos en el currículum se incorporan elementos sobre la ciencia, tecnología y sociedad. Y la otra modalidad que es la que tenemos en Chile es que la ciencia y la tecnología se desarrolla a través de un enfoque CTS, incorporando los fundamentos de las asignaturas como ocurre hoy día en la asignatura de ciencias naturales de Chile. Uno de los elementos importantes es que nosotros, al hacer esta integración entre ciencia, tecnología, sociedad ambiente y la química verde, encontramos elementos de utilidad social. O sea, cómo la química verde promueve esta discusión a través de la sociedad. También hay una relación entre la sociedad y la tecnología. O sea, yo con los recursos tecnológicos que desarrollo a través de los procesos que establecen los principios de la química verde, tengo un vínculo con la sociedad los cambios relacionados con los avances tecnológicos para lograr herramientas más sofisticadas para prevenir la contaminación también hace esa integración entre ciencia, tecnología y sociedad y química verde. Otro de los elementos es que los impactos de los avances científico-tecnológicos es un punto central en la discusión de química verde. De hecho, así nace la química verde a través de eh, el, la conciencia de los desastres que estaban ocurriendo con respecto al uso de eh, algunas sustancias químicas en la industria. También tenemos nosotros que se puede debatir sobre el conocimiento científico a lo largo del tiempo, cómo se han ido desarrollando distintas estrategias para abordar problemas de contaminación y que en la escuela también se podrían eh, incorporar. Y el conocimiento no es dogmático, o sea, también esta relación CTS con Química Verde y la escuela, podemos ver que el conocimiento va cambiando a través de los tiempos, va generando nuevos aprendizajes. Sí, y también podemos ver las distintas dimensiones de la ciencia contemporánea donde estamos nosotros incorporando qué es lo que se está discutiendo hoy respecto a las problemáticas que hoy ocurren en la sociedad. Como reflexión final, nosotros podemos revisar que en este curso pudimos estudiar los distintos eh, enfoques a respecto del CTS y CTSA junto con los campos de acción que tienen estos enfoques. ¿Sí? Y asimismo podemos observar que la enseñanza de las ciencias naturales contextualizadas en el tema del cambio climático y la química verde son una fuente de oportunidades didácticas para poder abordar el enfoque CTS y CTSa